Hablé con él, qué bueno, me alegro, me dio un lindo laburo. Eh... ¿Vas a estar en tu casa? ¿Qué vas a hacer antes? Que no ya que no vas a ir a clase. No, no, olvídate, olvídate, bro. Voy a ir a clase, voy a ir a clase. Ya te explico lo que pasó.